la resolución del de ejemplo o ejercicio número 18 el objetivo era crear una estructura con dos campos de cadena de caracteres pero no definir la cadena dentro de la estructura sino el puntero a la cadena de caracteres esta estructura tiene que tener dos campos uno llamado key y otro llamado value es para poder almacenar un ítem de un diccionario una clave y un valor asociado se pide hacer una función que reciba el nombre de un archivo y un array que contenga estructuras del de tipo definido anteriormente la función va a leer del archivo las diferentes líneas que va a contener el archivo que van a tener el formato clave igual valor por ejemplo tenemos acá dict.txt en donde vemos una palabra para la clave un igual y una palabra para el valor de esa manera, línea por línea, definimos clave-valor, clave-valor, separados por un igual. La idea es poder leer este tipo de archivo con la función que vamos a construir. La función deberá leer cada línea del archivo y separar por el carácter igual la clave y el valor, y deberá cargarlo en una estructura del array, generando de forma dinámica las variables para almacenar ambas palabras, tanto la palabra de la clave como la del valor y luego guardando los punteros de estas dos, dos espacios de memoria reservados en los campos de la estructura el prototipo de la función es ese que se observa ahí y la función deberá devolver la cantidad de ítems que se cargaron en el array y nunca deberá sobrepasar el tamaño del array que se lo indicamos como argumento de la función en ese último argumento array len comenzamos definiendo la estructura como se indica en el enunciado tenemos dos campos que son punteros a char, key y value y para comenzar definimos la función que recibe el nombre del archivo también como un puntero a una cadena de caracteres después recibimos el array de estructuras del tipo sdata como un puntero y un int con el tamaño del array, tanto el array como el tamaño, lo vamos a pasar por afuera cuando llamemos a esta función. Bien, dentro de la función definimos dos variables: una va a ser el puntero al archivo y otra va a ser una cadena de caracteres de 128 caracteres como máximo, en donde vamos a ir almacenando las líneas que vamos leyendo del archivo. Lo primero que hacemos es abrir el archivo para lectura, por eso pasamos el atributo o el modo R. Para poder abrir el archivo modo texto de lectura, chequeamos que el archivo exista y si no, devolvemos un error. Y en el caso de que exista, entramos a este while que, mediante la función fgets, vamos a ir leyendo las diferentes líneas. Esta función recibe una cadena de caracteres donde se va a ir almacenando la línea que se leyó, un máximo. De tamaño para esa cadena de caracteres y el puntero al archivo mientras esta función de distinto de null es porque se leyó una línea una vez que tenemos la línea del archivo leída y cargada en nuestra cadena de caracteres line str lo primero que hacemos es buscar el índice donde se encuentra el igual dentro de esa cadena para eso utilizamos strcspn en donde le indicamos la cadena donde queremos buscar y la cadena que queremos buscar, en este, en este caso el símbolo igual eso nos va a dar la posición, el índice dentro de la cadena donde se encuentra el igual luego calculamos el largo que va a tener la palabra de la clave y la palabra del valor para saber el largo de la palabra de la clave simplemente le sumamos 1 a la posición donde está el igual y con eso ya obtenemos la cantidad de caracteres que va a consumir, guardar, la clave que leímos del archivo. Se suma 1 porque tiene que terminar con un 0 la cadena de caracteres. Por otro lado, para calcular el largo de la otra palabra, que sería el valor, simplemente tomamos el largo total de la cadena de caracteres y le restamos el largo de la clave, y el igual y nos va a dar el largo del valor una vez que tenemos los dos largos definidos podemos reservar memoria mediante malloc para almacenar las dos palabras tanto la clave como el valor y nos quedamos con esos punteros en las variables key y value, a continuación copiamos la palabra que es la clave, que la tomamos desde el, la cadena de caracteres line str y la copiamos adentro de el espacio reservado que apunta aquí. ¿Cuántos caracteres copiamos? kilen 1 y por último, al final de ki por eso usamos kilen 1 como índice cargamos un carácter 0x00 para asegurarnos el fin de la cadena de caracteres. Hacemos algo similar para copiar la palabra del valor, en este caso Comenzamos a copiar desde la nstr en la posición keylen, por eso estamos poniendo corchetes keylen y después ponemos un ampersand para volver a obtener la dirección de memoria desde esa posición de la cadena de caracteres y no desde el principio, como lo hicimos en cuando copiamos la key. La cantidad que vamos a copiar es valuelen-1 y lo vamos a copiar en el espacio a donde apunta value. También asignamos un carácter terminador en value len 1 y ahora ya tenemos copiadas en las direcciones de memoria que están almacenadas en KEY y en VALUE, que fueron los espacios que nosotros reservamos mediante malloc, las palabras de la clave y del valor leídas de la línea que leímos del archivo. Solo nos resta copiar esas direcciones de memoria en los campos de la estructura. Para eso usamos array subindex. Index, recordemos que es una variable que arranca en cero y por cada línea se va a ir incrementando, por lo que nos aseguramos que se van a ir escribiendo las estructuras de las diferentes posiciones del Array. Y cargamos en los campos KeyValue nuestras variables key value que tienen las direcciones de memoria que nosotros reservamos. Después de hacer esto, incrementamos el valor de Index y salimos del while en el caso de que hayamos llegado al máximo del array. En caso contrario, se va a salir del while cuando hayamos terminado de leer el archivo. Por último, cerramos el archivo y devolvemos la variable index que va a tener cargada la cantidad de líneas que leímos. Para probar el ejemplo, simplemente definimos un array de estructuras SData, en este caso de 16 posiciones, y llamamos a la función pasándole el nombre del archivo, que en este caso... Tenemos de ejemplo, tiene cinco líneas con clave valor de diferente tipo. Y luego obtenemos como resultado cuántas líneas fueron leídas. Y iteramos entre y igual 0 y ese valor len e imprimimos las posiciones del array con lo que se obtuvo del archivo. Compilamos y ejecutamos y podemos observar cómo se imprimieron los mismos valores que están en el archivo. De esta manera podemos obtener fácilmente un archivo de configuración para nuestros programas.